A veces pasan cosas y otras hacemos que sucedan. Justo en el momento preciso, una caricia puede cambiar el rumbo de la vida. Deberíamos recibir 12 abrazos al día para sentirnos bien. Porque no hay soledad al recibir un abrazo. La fuerza de ese abrazo recorre nuestro cuerpo moldeándolo, haciéndolo más cómodo, más habitable. Y así vivimos mejor. ¿Quién no quiere cerca a un pueblo que le proteja? juntas de la mano lo haremos más y mejor lo que hacemos que pase puede transformar nuestras vidas bota euskal Herria Bildu.